Sí. Lo primero es todo, si ¿sí nos puedes decir cuál es tu nombre y de qué movimiento social formas parte. Bien, gracias, Maltia eh, Shaué. es en mi idioma, soy maya kiche. Bueno, este, yo soy Aura Lolita Chávez Ishkakik, soy defensora, defensora de la vida, defensora de territorios, eh, defensora de los bienes comunes y de nuestros derechos como pueblos originarios, soy parte del Consejo de Pueblos Quichés uh -huh. por la defensa de la vida, madre, naturaleza, tierra y territorio y también de las redes sanadoras del feminismo comunitario en eh, Ishimuleu, eh, mal llamado Guatemala. Uh -huh. sí. eh. Lolita, ¿qué haces estos días en Barcelona ¿Qué has venido? ¿Quién, quién te ha invitado? ¿Y cuál es tu, tu denuncia principal estos días en Barcelona? Bueno, mira, acá estamos entretejiendo con un compromiso muy interesante. Se presenta un informe, un informe de la situación de Defensoras en Mesoamérica, mm -hmm. la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, este, coordinado con Jazz, Asociadas por lo Justo, pero también con Calada uh -huh. y otras eh, organizaciones, otros movimientos, se están uniendo para la presentación de este informe, uh -huh. en donde se da a conocer pues, la situación, los eh, patrones recurrentes de los, de los ataques a defensoras. Eh, la situación que vivimos eh, como defensoras, pero también los agentes que, perpetuadores de, eh, como de la violencia uh -huh. en donde pues, está el Estado, las empresas transnacionales, eh, las empresas extractivas y tiene mucho que ver Europa, uh -huh. entonces esa es nuestra denuncia, esa es nuestra interpelación pero también nuestras propuestas de, eh, este, de caminos emancipatorios en la red de la vida. Uh -huh. Eso. ¿Nos podrías explicar un poco más cuáles son esos actores no estatales, empresas, qué relación tienen con, en este caso, el, el gobierno de, de Guatemala? Y luego, ¿cuál es el rol que está jugando Europa, que estabas ahora mismo criticando? Claro. Mira, eh, desde que se están reacomodando los, los planteamientos macroeconómicos en este modelo, como siempre lo hemos llamado depredador, uh -huh. que es el, el capitalismo, el neoliberalismo, eh, se han eh, este, unido las empresas transnacionales, eh, con detalle específico podríamos hablar de empresas hidroeléctricas, uh -huh. eh, empresas de monocultivo, forest, eh, empresas forestales... Eh, pero también las empresas mineras uh -huh. y todas estas eh, agrupadas en las oligarquías eh, internacionales vinculadas a las oligarquías nacionales, uh -huh. eh, con nombre y apellido porque es importante esa, esa denuncia a veces no se le pone rostro a los sistemas, entonces se habla como muy global, muy así como con ambigüedades eh, una de las de las características y de las formas de vida que tenemos los pueblos originarios es que decimos las situaciones claras, eh, decimos de quién se trata porque sabemos... Este, eh, de quién estamos hablando entonces por ejemplo si hablamos acá de este, Europa eh, por qué decimos que, que, que Europa tiene mucho que ver uh -huh. eh, es porque aquí están eh, la, la, la, los que se dicen ser de la humanidad ciudadanos que no sé de, de qué ciudadanía están hablando porque uh -huh. este... Eh, están haciendo, uh, eh, están destruyendo la vida a, a, a, a los pueblos, por ejemplo, te puedo hablar de Iberdrola, de ACS, de otras empresas que están, que están acá. Lo interesante también de los pueblos originarios es que hablamos y, este, no solo de una empresa que está en un determinado sitio, uh -huh. en, una, este, en un espacio físico, sino más bien hablamos también de las empresas que nos están afectando en los diferentes territorios. Uh -huh. Porque... Eh, este Afectar un territorio también este eh, tiene que ver con afectar otro territorio. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del agua, es, reconocemos que el agua este, es vida, el agua eh, también se conecta y camina. Uh -huh. Entonces, por eso es que denunciamos. ¿sí? Y, y, por ejemplo, ACS es bien específico y concretamente del Estado español. Uh -huh. De hecho, eh, como acabas de mencionar, eh, esta empresa, ACS, ¿no? a través de su filial Cobra, tiene una, una hidroeléctrica que se llama Renace ah, sí. en Guatemala y nos gustaría, y ACS, ¿no? cuyo presidente y principal accionista es eh, Florentino Pérez. Entonces, nos gustaría que nos explicaras qué impactos está teniendo esta hidroeléctrica eh, sobre los pueblos en Guatemala. Eh, ACS llegó a Guatemala eh, de una forma violenta, eh, utilizando las eh, toda esta normativa internacional que se fundamenta en tratados de libre comercio, donde el, el gobierno de Guatemala es arrodeado, arrastrado ante las oligarquías eh, transnacionales, este, implementa estos tratados de libre comercio. Entonces, como que les abríe, se les abrieron las puertas, eh, así de de, de, o sea, bien amplias. Entonces ACS este plantea ya este proyecto de, de renace uh -huh. en un territorio eh, en donde los pueblos estamos sufriendo de el no acceso al agua. Eh, esta, esta empresa CC, este, no tiene la capacidad, o sea, les tienen como una limitación de un modelo de vida, porque es el modelo depredador, uh -huh. esa limitación del pensar y el saber, la sabiduría que tenemos los pueblos, del de relacionamiento con el agua. Uh -huh. O sea, desde el modelo de qué es para nosotras el agua, qué es para, no, para los pueblos que cuando hablamos de que el agua tiene espíritu. De que uh -huh. los movimientos tienen fuerza, que, que el agua es para sanar, que eh, uh -huh. este eh, relacionamiento con la madre tierra es, entonces tiene que ver con el agua. Entonces, uh -huh. desde la concepción del agua uh -huh. y que tiene sus Nahuales, ¿verdad? este eh, eh, ahí empieza a atacar, uh -huh. porque ataca un modelo de vida. Eh, luego eh, es, continúa, es, le dan el permiso, entra a, las, a, las, a, la, a los territorios y uno de los mecanismos muy, muy violentos que utiliza esta empresa dirigida por Florentino Pérez es que desvía ríos, uh -huh. al desviar ríos entonces ves que lo que genera vida en ese caminar de, de los ríos, del agua eh, en donde él este, se conecta con las plantas, la biodiversidad, la, las personas, eso se bloquea. Y ese, ese bloqueo entonces empieza a generar muerte, a generar este, un, eh, eh, podríamos ya hablar de genocidio, genocidio hacia eh, las vidas que están ahí. Eh, esto se tapa a través de un sistema perverso del sistema de justicia en Guatemala, uh -huh. que es perverso pero también es, es impune y está eh, eh, colapsado uh -huh. este sistema de justicia, entonces cuando los pueblos denunciamos ya los, los asesinatos, la situación que estamos viviendo, no se nos escucha, porque Guatemala es tremendamente racista. Guatemala, en Guatemala el que logremos hablar es porque desafiamos toda una mentalidad de supremacía y desafiamos incluso las múltiples supresiones que llevamos uh -huh. entre pueblos, entonces decimos somos mayas y eh, levantamos la, la, el, el, el ser entonces este desvío de ríos hace eh, todo eso, está afectando si hablamos de humanidad porque aquí uh -huh. no solo vamos a hablar de humanidad de lo que está afectando a ese con esta, este complejo renace, sino está afectando toda una biodiversidad. Si hablamos de gente, estamos hablando de más de 30.000 personas. ¿Te puedes imaginar? Más de, de 30.000. 30 Exacto. No estamos hablando de una vida, estamos hablando de miles y miles de seres. Y, y si hablamos de la biodiversidad, no, no, no te imaginas el impacto, porque en nuestros pueblos Todavía hay este, muchos, eh, eh, muchas especies que no están vistas en otros territorios. Entonces ese es el desvío. Se le quita la, el derecho al, al pueblo quechí eh, del de, eh, el acceso al agua. Entonces porque el gran problema de Guatemala también no es como aquí que tú abras el chorro y te cae las 24 horas el agua. Allá tenemos montañas con agua pero el acceso al agua es, es, no hay entonces eh, en, en, ese, eh, en ese servicio público que es un derecho el agua pero bueno entonces eso luego viene la criminalización cuando nos empezamos a levantar los pueblos cuando el pueblo que, cuando los hermanos y hermanas defensoras empiezan a denunciar cuando nos conectamos otros pueblos también y Porque nosotros, por ejemplo, el pueblo quiche y el pueblo quechí estamos así eh, como eh, unidos y unidas en el uh -huh. territorio, pero el pueblo maya también. Entonces se levanta el pueblo maya, se levanta el pueblo xinca, se levanta el pueblo garífuna, el afro, afrodescendiente y el pueblo mestizo en Guatemala. Entonces nos unimos y, y nos acuerpamos. Eso no le gusta a la empresa. Y entonces empieza a generar este tipificación de para criminalizar, uh -huh. y empiezan a, pe, a hacer persecuciones judiciales no uh -huh. y hay más, o sea, yo aquí me puedo quedar horas explicándote uh -huh. cómo opera uh -huh. la forma porque luego interpone también demandas contra los pueblos pero también utiliza seguridad eh, del Estado de Guatemala uh -huh. y seguridad privada para asesinar bueno, veo que has explicado muy bien eh, la connivencia ¿no? entre la empresa eh, y la, lo que son los, el, el poder eh, proveniente desde el Estado, ¿no? eh, cuál es esa alianza eh, que está generando esos impactos. Nosotras, en, desde el Estado español, también estamos en una denuncia eh, y estamos eh, mostrando cómo son presuntamente culpables eh, los eh, que creemos responsables eh, de un proyecto que fue fallido, que se llama Castor, y que generó en su momento más de eh, 500 movimientos sísmicos, provocando la alarma y, y el pánico entre la, entre la población, en, en las poblaciones que están en las tierras del Seña, ¿no? entre Cataluña y el, y el país valenciano y también con, con connivencia de, del Estado. ¿no? Fue construido por la empresa Escal UGS, eh, que es de ACS ¿eh? y en convivencia de, del Estado, en este caso, ¿no? del, del gobierno español. Eh, bueno, has explicado un poco las, las resistencias con las, que, con las que estáis en Guatemala. Sí. Me gustaría que explicaras también sobre, cuando habláis de lo que son la defensa tierras-territorio, ¿no? eh, la defensa que estáis haciendo las mujeres eh, por el territorio, concretamente a, a qué os referís ¿no? y, y en qué se, en qué se basa. Bueno, mira, nosotras estamos desafiando sí. este los sistemas, pero también las las, las formas de relacionamiento, los, las relaciones de poder, porque nosotras no estamos hablando solo de que hay una empresa transnacional eh, hidroeléctrica, por ejemplo, si seguimos en el hilo de la denuncia contra sí. las empresas hidroeléctricas, eh, eh, también haciéndose llamado al, al Estado español o a la ciudadanía, o en fin... Este, interpelamos también a las situaciones de múltiples opresiones porque uh -huh. nos ha tocado vivir que en ese plano donde llegan las empresas, donde te cuento que está la legislación uh -huh. y todo el aparato represivo del Estado está el aparato represivo de los patriarcados uh -huh. que están adentro, uh -huh. o sea, no podemos decir bueno, hace, se llegó en un territorio en donde había una convivencia, donde no había violencia, no uh -huh. es, es también caer en un plano de no reconocimiento de la historia, de la memoria y el vientre de las ancestras uh -huh. Uh -huh. entonces ahí nosotros denunciamos que, que nosotros no solo estamos denunciando las empresas transnacionales como un modelo corporativo este, neoliberal, sino también los patriarcados que están ahí y que entonces uh -huh. se unen los patriarcados que están ya generando esa violencia o, y, o eh, eh, dando violencia. Eh, este, se unen con estos otros modelos de violencia. Entonces uh -huh. nos toca eh, hacer la denuncia y la interpelación en las asambleas, en las comunidades, en los territorios de decir que este, es, uh, también hay que generar la conciencia cósmica, que luchar contra empresas también... Eh, es reconocer las violencias desde la cama, uh -huh. desde la casa, desde las comunidades, o sea, en los diferentes ámbitos. Uh -huh. Y entonces nosotras decimos, defender el territorio tierra es defender el territorio cuerpo. Uh -huh. Cuando hablamos de que este territorio eh, tierra va a ser, necesitamos eh, eh, liberarlo de las transnacionales, decimos... Este territorio cuerpo necesitamos liberarlo de las violencias patriarcales y otras violencias eh, que se generan por las iglesias, por, las, por los estados, pero, pero también por los compas, por eh, las expresiones eh, este, misógenas, las expresiones de odio contra las mujeres ahí en el, en el ahí, en el ahora en cómo nos estamos moviendo. Entonces, eh, también somos una luz, una, una esperanza de vida a la humanidad, porque no solo hablamos de un eh, aspecto, sino un, una mirada holística, uh -huh. plural y, y desafiante. Claro, qué bueno que nos quedemos también con esa sororidad y con esas victorias, ¿no? Que se han podido eh, conseguir en lucha contra este modelo extractivista que va de la mano eh, con el modelo patriarcal. ¿no? no sé si puedes explicarnos un poco mejor sobre pues eso, las últimas eh, victorias que hayas podido conseguir en esa unión entre los diferentes movimientos sociales que estáis eh, luchando eh, contra, como digo, el modelo extractivista y patriarcal. Ya, mira, con las consultas comunitarias de Buena Fe hemos parado mineras. Uh -huh. En Guatemala había más de 300 licencias mineras que están... Uh -huh. Eso es algo que celebramos uh -huh. Que llamamos a los pueblos A decir, aquí está el logro Aquí está la esperanza Miren, uh -huh. esto es posible Entonces, ¿por qué? Con nuestras consultas autónomas uh -huh. No vinculadas con el Estado El Estado no se metió para nada, nada ahí Hasta uh -huh. ahora están queriendo hacer leyes Y toda esa porquería uh -huh. de, de, de propuestas eh, de legislación Que es porque Los desafiamos, o sea uh -huh. También eh, hidroeléctricas en, en varios de los territorios. Hemos sacado mineras, o sea, ya están instaladas uh -huh. y todas la, las comunidades nos unimos, en fin, y, y, y uh, va para afuera. Uh -huh. Por ejemplo, la Puya es una expresión en Guatemala donde ya estaba la minera y eh, se usaron múltiples. Es, es una creatividad increíble uh -huh. de cómo el, la comunidad de la Puya hizo este llamado y entonces nos unimos a otros pueblos Bien. y las mujeres hemos estado dando como esas pautas de también caminos esperanzadores en sanación uh -huh. en, en, en sanación eh, eh, colectiva uh -huh. eh, porque como cuando son los ataques, los incidentes estos incidentes nos quieren dejar en el plano de víctimas Nosotras trascendemos y decimos muy bien Entonces hay que sanar Sanar con el agua, con la montaña Con otras compañeras Y entonces sanando juntas nos liberamos Y los, los, estos procesos se, eh, se toparon con uh -huh. que querían Mujeres sufridas, mujeres violentadas este Pueblos en, en guerra ¿sí? Eso estamos desafiando y mm -hmm. estamos este, haciendo ese llamado a eh, eh, la, la sanación eh, eh, recíproca, mm -hmm. el tsukat, mm -hmm. tsukat se dice en quiche es decir, sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, mm -hmm. es la reciprocidad, no es que tú seas el y que vienes a mi territorio mm -hmm. a sanar, sino que, vamos a sanar juntas porque a ti también te ha afectado, entonces es eso, es el movimiento de energías, uh -huh. es, es convivencia con nuestra espiritualidad, uh -huh. eso es o, eh, otra situación muy profunda, eh, y también ya nos estamos generando red, uh -huh. o sea las redes son aquí claves, ya no solo hablamos de eh, como denunciar a las empresas, en, en, en Guatemala sino decimos muy bien qué está pasando en, con las hermanas y hermanos mapuches, qué está pasando con las hermanas y hermanos de, de otros continentes qué está pasando con hermanas que están sufriendo esto en mismo Europa como tú me, me, me comentas aquí uh -huh. de lo que está generando eh, esta empresa donde uno de los referentes es Florentino Pérez uh -huh. entonces también estamos uniendo y desafiando fronteras eso también son pequeños pasos que quizá no se ven así como que bueno, grandes logros, pero también entonces uh -huh. eso. Y hay juicios. Uh -huh. eh, aparte de esto, se está denunciando la corrupción uh -huh. contra, la, lo hemos dicho siempre, habíamos dicho, hay genocidas en Guatemala, hay violadores sexuales, hay uh -huh. sistemas de violación eh, muy perversos, eh, porque nos trataron de exterminar. Han llegado los juicios, a, a, a, a, incluso en el mismo sistema de justicia que es perverso, pero hay eh, como actores y actoras que quieren uh -huh. unirse con nuestros pueblos, con nuestros esfuerzos de pueblos. Y ya, imagínate, hay tres eh, expresidentes en la cárcel. Uh -huh. Eso de lograr que, que esta gente vaya a la cárcel y lograr justicia es nuestro llamado se está logrando justicia. Hay también juicios que han llegado contra eh, perpetuadores de violaciones sexuales con, eh, donde hermanas y chiles han llevado la denuncia. Entonces esto es eh, como un eh, como ciclos de vida. Entiendo que, que esas victorias ayudan a, a seguir caminando, también como, como explicas, eh, implican la sanación y también y, y el recuerdo y la memoria, ¿no? de las sí. personas y de las mujeres que, que han muerto asesinadas, o sí, eh, sí, sí, feminicidio, sí. Eh, contra este sistema depredador. Claro, pero sí. falta. Uh -huh. 43 niñas asesinadas uh -huh. quemadas en Guatemala, uh -huh. eh, eh, donde el estado fue, es un estado feminicida. Eh, falta también llevar a otras empresas a los juicios uh -huh. falta interpelar a estas empresas en los juicios internacionales uh -huh. ese es el llamado que hacemos en Europa ¿Qué está pasando con la legislación del estado español ¿Por qué no se puede uh -huh. hacer un juicio contra Florentino Pérez igual al que ustedes están haciendo acá uh -huh. de lo que esta gente está haciendo en Guatemala uh -huh. el juicio que se lleve acá donde es el origen del problema ¿Aquí? Porque luego dicen, ¿por qué sale la gente? ¿Por qué hay migrantes? Es que nos están atacando allá, es uh -huh. que nos están asesinando allá. Entonces, óiganos eh, reflexionemos juntas uh -huh. y juntos. Por supuesto. Eso. Y que los impactos que existen en el sur global y que se están dando con responsables eh, concretos, eh, están muy relacionados con los mismos sí. eh, que tenemos también en nuestros eso. territorios y, y en nuestras comunidades, sí. ¿no? Por eso abrazamos lo que ustedes están haciendo. Mucha fuerza, cuídense, uh -huh. porque esta gente es de planes, uh -huh. o sea, no lo hace así como de formas aisladas. Uh -huh. Se conecta con paramilitares, con grupos delictivos, con uh -huh. asesinos en serie, eh, se conecta con, con corrupción del Estado, con dineros, mueven muchos dineros, mueven armas, armas que sa salen de aquí de Europa también. Uh -huh. Entonces, cuiden sus vidas y les decimos también como pueblos, eh, no queremos mártires, ni aquí ni allá, uh -huh. y, y, y la denuncia, que tenemos que hacer porque acaban de asesinar a otros compañeros y uh -huh. compañeras de, eh, de cómo se llama de, de la organización CODECA, nos uh -huh. duele un montón, denunciamos eso, uh -huh. denunciamos lo que pasa en Nicaragua, denunciamos lo que está pasando contra las comunidades LGTBI en, uh -huh. en Costa Rica, que Costa Rica se ve como que, ay qué bonito Costa Rica, no pasa nada, vayan a ver qué está pasando, y contra los pueblos originarios, en Costa Rica también y en otros pueblos. Así que ese, ese, eh, uh -huh. saludamos el esfuerzo que están haciendo acá. Uh -huh. sí, sí. Nos quedamos entonces con esa solidaridad internacional, internacionalista que evidentemente va más allá eh, de las fronteras, ¿no? va seguramente en esa solidaridad entre pueblos y que también implica una eh, complicidad de, desde la sororidad. Eh, y desde la lucha feminista. Sí, sí, sí. sí Saludamos a nuestras hermanas feministas de las diferentes expresiones. Eso. A mí por último me gustaría pedirte eh, que si tuvieras delante a Florentino Pérez, me gustaría que le enviaras eh, un mensaje explicativo de cómo, de cómo te sientes, de cómo sentís en el pueblo quiché en relación a los impactos que está teniendo el proyecto, eh, cuyo eh, cuya empresa no Esta es eh, forma parte de, de su propiedad entonces si quieres eh, mirar a la cámara y enviarle ese mensaje ya yeah. Bueno, este mensaje no solo va para Florentino Pérez, sino va para toda su expresión corporativa, para también quienes son sus aliados y la gente que está con, la gente asesina, la gente perversa que está, los dineros de los bancos que también le están dando financiamiento a Florentino Pérez. Y Florentino Pérez, decirle y, y decirte a viva voz en, en primera persona, que tienes una deuda histórica no solo con el pueblo maya en Guatemala, sino tienes una deuda histórica con los pueblos, con la humanidad, porque aquí también están haciendo daño en, en Europa. Y vamos a estar vigilantes y vamos a estar con nuestra reciprocidad también y, y decirte que vamos a luchar porque nuestros hermanos eh, y hermanas que han que han caído, que han sido asesinados, y también que el hermano Bernardo Caal, que está en la cárcel, por lo que ustedes inventaron y por lo que ustedes, el, el, el trato perverso del de expediente eh, que armaron, un expediente que es eh, falso, contra este Bernardo Caal, se, se, se dio allá, está en la cárcel, nos duele bastante, pero él va a ser libre y su voz y su fuerza está libre, aunque va, eh, esté en la cárcel, él siempre nos hace ese llamado y seguiremos luchando. Y, no, y decirte que no, que no vamos a, a, a temer y no vamos a amedrentarnos por los mensajes que nos mandan, eh, eh, de amenazas de, de intimidaciones sino más bien los abuelos y abuelas nos están dando valor eh, de seguir caminando porque ese territorio ese territorio lo cuidaron los abuelos y abuelas ese territorio lo estamos cuidando nosotras y nosotros y ese territorio va a ser, seguir siendo cuidado por nuestras nuevas generaciones así que te estás metiendo con Compromisos intergeneracionales. Y eso también es desafiar las vidas de los mundos y de los pueblos. Así que hay que pararle. Muchísimas gracias, Melita. <risa> ya sí. me liberé un poquito del enojo. Yo creo que ha aquí una energía de del feminismo comunitario. <risa> de sanación. <risa> gracias. gracias por compartir.